Ahora a continuación vamos a dar paso a la clase de gimnasia en vivo que nos tiene preparada nuestra profe Caro Mereta con dos invitadas especiales. Pues la tenemos a Ceci Mamá y a Juanita Bebé en esta bien. bienvenida. ¡Muchas gracias! ¿Cómo están, chicas? Muy bien, muy contentos acá. Bueno, gracias por venido. venir, Ceci, un placer. Las dos. ¿De gracias cuánto venir? estás, Ceci? 7 meses y... Ay, ya no es? falta nada. No nos falta en nada. cualquier momento llega Juanita. <risa> Así es. <risa> bueno, hemos preparado una clase especial, como decía Clary, para las futuras mamás. Muy, Muy bien, ¿Sí? me encanta. Es súper importante realizar actividad física en el embarazo. Sí. No dejarse estar, ¿no? No dejarse uh -huh. estar. Obviamente, si el médico nos da el ok, Por supuesto. es súper importante eh, que el médico nos diga, sí, está todo bien, no hay riesgo alguno. Uh -huh. Y hay que hacer actividad física, porque tanto para la mamá como para el bebé, ¿Sí? Es súper importante sí, tenemos miles de beneficios Así que hay que animarse Por ahí dicen puedo, no puedo Qué puedo hacer, qué no puedo hacer Hay mamás eh, que vienen haciendo actividad física eh, A diario uh -huh. O frecuentemente Y bueno, pueden seguir con su rutina diaria claro. ¿sí? Y hay mamás un poquito más sedentarias Que también pueden realizar actividad física uh -huh. Más tranquilo, guiado con un profesor O con el apto médico siempre Así que bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Buenísimo Perfecto. Una vamos. pequeña rutina para que se animen todas las mamás que están en la casa. Vengan. Sí, este Así Bien, que vamos chicas. a entrar en calor, Esto. Ceci, de <ríe> Separa las piernas. Hace un gran rol de hombro. Inhalo profundo. Exhalo. Una vez más. Inhalo y exhalo. Otra más. Vamos a juntar los pies. Y vamos a entrar en calor, ¿sí? Abro y cierro. Abro. Eso es. Bien bonito. Una gran sonrisa. Eso es. Separa tus piernas. Flexiona. Y subí. Inhalas bien abajo. Exhala arriba. Inhalo. Y exhalo. Eso es. Me quedo abajo. Mantengo. claro esto de alguna manera te fortalece también a la hora del parto. ¿No está buenísimo es. que una vaya con esa Así actividad? Es. Arriba. Uh -huh. Así que ahora vamos a revisar. Tenemos. Dos pesitas chiquititas que pesan un kilo O tenemos pesitas más grandes, ¿sí? Para mamás un poquito más entrenadas eh, Si no tengo pesitas, podemos agarrar botellitas de agua Tenerlas uh -huh. con arena o con, con agüita, ¿sí? Simplemente Perfecto. Y vamos a trabajar Con las pesitas, los brazos Que nos ayudan, ¿sí? Después a tener fuerza para levantar al bebé Así que hay que trabajar los bíceps Muy bien Eso es Siempre largamos el aire cuando hago la fuerza, ¿sí? Cuando la pesita va hacia arriba. Eso es. Dos veces más. Eso es. Alto ahí. Un gran rol de hombros. Vamos a trabajar un poquito hombros, ¿sí? Vuelos laterales. Subimos y bajamos. Largo el aire. Y bajo. Arriba. Abajo. Eso es. La mamá que se sienta con energía puede realizar esto, ¿sí? Nos hace bien a la cabeza, a la parte física. Es importantísimo trabajar en este estado, ¿sí? Dejamos las pesitas. Vamos a trabajar un poquito piernas, ¿sí? Primero nos vamos a sentar en la puntita de la silla. Vamos a elevar los talones. Arriba y abajo. Arriba, abajo. Mantenete bien derechita. Arriba y abajo. Qué rico olor a comida que se siente en el estudio. Sí. Subo y bajo. Eso es. Nos vamos a parar y vamos a realizar cinco sentadillas. Sí. separa tus piernas. Que la cola toque la silla. Y arriba. Dos. Largo el aire cuando subo. Dos veces más. Una más ojo, una sola pesita Ceci por ahí cuando tenemos la panza ¿sí? perdemos el equilibrio entonces es importante tener algo para sostenernos ¿sí? vas a levantar el codo y a trabajar tríceps largamos, eso es, hacemos una patada de burro, solo atrás tres veces más dos, eso es una más y cambiamos, sale la otra subo el codo extiendo eso es Dos veces más Perfecto y saben lo más lindo de todo Es que Juanis es mi aicada oh. ¡Ay! ¡No te sí. puedo creer! ¡Volvemos lindo! Dio te dio la, noticia, en la tele ¿A vos no. te parece? Cuando me dio la noticia Me dice ¿Sabes a quién puedes llevar a la tele? A una embarazada ¡Claro! ¡Claro! ¿Y a quién? Sí. ¡A mí! Wow. Pues muy bien encantó. Vamos a elevar arriba eso es. Ya le va a agarrar una? el gustito a la cámara, la cual claro, claro. Eso es. Subo. Futura conductora. Para trabajar las piernas. Es súper importante, como decía Clary, para llegar eh, fuertes y activas en el momento del parto. Uh -huh. ¿sí? Lo último que vamos a hacer, vamos a levantarnos, a separar las piernas. Para la apertura de cadera, flexiona tus rodillas. Bajo, bajo, bajo, bajo, bajo, bajo. Vamos a decir: las manos las pones adelante y hace fuerza con los codos hacia atrás. Mantenete derechita. Eso es. Mantengan ahí. 20 segundos nos quedamos. Eso es. Y subimos arriba. Vamos a estirar unos movimientos. Para evitar los dolores de espalda, nos vamos a poner en cuadrupedia, Ceci. Vamos. Eso es. Vas a mirarte el ombligo, si podés. Oh. Eso es. Y nos miramos. Adelante. Eso es. Una vez más. Me miro el ombligo. Adelante. Dos veces más. Tomo aire. Exhalo. Última. Una vez más. Eso es. Adelante. Y por último, lleva la cadera bien atrás. Eso es. Mantengan ahí, separen bien las rodillas. Eso es. Para evitar los dolores de la espalda, que ya hay peso por delante. Arriba. Despacito y sin marearnos. Vamos a levantarnos. Nos incorporamos. Vamos a hacer un gran rol de hombros. Y a trabajar Así en casa, bien. a no dejarse, bien. ¿sí? Muy bien. Gracias. Excelente, qué lindo. Gran propuesta la de hoy, Caro. Gracias, gracias, gracias Ceci. Gracias, chicas. Y Juanita, a la queremos ah. conocer cuando nace esa bebé preciosa. <ríe> ¿Sí? Bueno, sí, muchas gracias, gracias chicas. Por venir, chicas, un placer por todo placer. Bueno mamás, esperamos que hayan seguido bien esta rutina desde casa Y va a quedar cargada por supuesto en nuestras redes sociales sí, claro Para que, que la sí. puedan recrear día a día Que es muy importante siempre mantenerse en movimiento No importa la condición en la que estén. En este caso, ir. para mamis embarazadas okay. Le vamos a dar la bienvenida en este bloque a los amigos de Chef Express